Hay que me venía a jugar le tengo miedo al vacío porque sé que lo relleno con veneno y abrir la puerta porque sé que el monstruo dentro no está muerto comido por un personaje que detesto masticado y escupido por eso ahora solo soy mis restos no sé sufrir lo menos me traicionan los nervios capitán sin remos medio ahogado mar adentro Siento pertenencia porque aún no sé si he vuelto Los puños apretados porque si los suelto vuelco La cara de haber visto aparecerse a mis fantasmas Saben dónde dar para hacer daño pero no me matan A días bien, a días vueltas de campana Por más que deshaga mi paso ya no queda nada no puedo huir de nada, lo dejo y me reclama, me vuelvo a mentir otra vez si digo que se acaba. No puedo huir de nada porque soy yo quien me araña. Me coroné de espinas sabiendo que me apretaba. No puedo huir de nada, lo dejo y me reclama, me vuelvo a mentir otra vez si digo que se acaba. No puedo huir de nada porque soy yo quien me araña. Me coroné de espinas sabiendo me rey de nada. Me arrastro con la carga hasta que el temporal amaina Ya no distingo apenas la tormenta de la calma Mi pozo hecho de pesadillas, taquicardias Con las manos sangrando pero escala, guille, escala Me arrastro con la carga pero no amaina Pero me hunde la barca, me hunde la barca Mi pozo hecho de pesadillas, taquicardias Con las manos sangrando pero... Eh. Me miro en el espejo y no sostengo la mirada Ni bien ni mal, pero algo aquí se desquebraja pálido, diablo de mármol de Carrara Mamá, no te preocupes, es que no he dormido nada Ni sé aguantarme, ni pienso ser una carga Esta barca es mía y yo decido si naufraga Dejé de tirarte de la soga, vi que me mataba Aún sabiéndome nadie, me coroné rey de nada